Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del reto Elijo crear el hábito de bendecir ¿Cómo les fue en estos días con la práctica del amor incondicional? Y el amor universal La invitación es a que se den el permiso de cambiar los lentes Para poder percibir que existen otras formas de ver En esta parte final continuaremos ampliando nuestra cosmovisión Con respecto al bendecir desde la ley del amor universal. Cito Algunos especialistas de la Biblia han calculado que el paralítico de Betesda al que Jesús curó instantáneamente de su parálisis de 38 años se había esforzado por llegar a tiempo a la piscina milagrosa más de 15.000 veces. Podéis imaginar todas las expectativas de fracaso autoprogramadas que sufrió aquel hombre, que al mismo tiempo debía conservar una chispa de esperanza en el fondo de su corazón. El amor incansable nos ofrece hoy las mismas oportunidades, por muy abatidos y desanimados que estemos con nosotros mismos o con los demás. Otro amigo astrofísico que ha reflexionado mucho sobre el fenómeno del tiempo, insiste en el hecho de que única visión del pasado son los pensamientos subjetivos que hoy mantenemos sobre él. Explica. De alguna forma, elegimos en cada instante recrear nuestro pasado en el presente. En otras palabras, podemos elegir el pasado que deseamos mantener y tener, repitiendo los elementos negativos del pasado, pasando una y otra vez la cinta de esos sucesos, decenas y hasta centenares de veces les vamos dando un peso cada vez mayor sobre nuestro presente. De esa manera, hacemos más difíciles la curación y el perdón. Pero mediante la bendición podemos en todo momento cambiar radicalmente y recrearnos otro pasado. Es la razón por la que tantas grandes doctrinas espirituales insisten en la importancia que tiene perdonar. Y vivir en el instante presente. Cosas que el resentimiento, los rencores y el resquemor hacen totalmente imposibles. Qué maravilloso saber que podemos elegir. Nuevamente la palabra elegir, perdón, instante presente. Son claves para que podamos vivir un estado de paz y felicidad la paz es la felicidad cuando me siento en paz estoy feliz es que no hay tiempo de, de decir bueno, estoy en paz y voy a ser feliz es que sencillamente cuando hago buenas elecciones estoy entrando en un estado de paz que me va a generar un gozo un gozo que no, ¿cómo podría decírselos? Un gozo que no es generado por, por algo externo, sino que cuando hago una buena elección, proyecto cómo me siento. Allí entra... La parte que debemos desarrollar, que hay personas que lo llaman intuición, yo llamo estar en conexión con mi sentir. Cuando estoy en conexión con mi sentir, yo me puedo revisar y puedo calibrar cómo me siento. Y de esa manera sé si lo que estoy eligiendo está bien. Cuando voy al pasado, porque no es, no es que no recuerdes el pasado. Es que te cambies los lentes para mirar el pasado. Es el papel que asumes con respecto a tu pasado. De víctima. De verdugo. ¿Por qué no cambiar el panorama con respecto a lo que no nos agrada? Del pasado. Alguna situación. A veces maximizamos las situaciones porque las vivimos recreando en nuestra mente entonces cuando me hago observador consciente reviso esos sucesos le doy la vuelta porque a veces las personas dicen es que no puedo es que viene solo entonces cuando viene y actúa miedo, molestia, ira Cualquier emoción que se genere con respecto a esa circunstancia o situación O persona Entonces hay que darle la cara a ver qué es lo que está ocurriendo Yo digo matar el monstruo Y resulta ser que cuando lo enfrento sin violencia Cuando lo encaro, cuando lo miro Y digo, ah no, pero es que esto no era así entonces, hago mis ajustes, reprogramo, eso es reprogramar, amar, del verbo amar, amar la situación, abrazarla y perdonar. Es que cuando entendemos que perdonamos, hacemos un salto cuántico de conciencia y nos salimos de esa línea del tiempo y nuestro proceso de, de crecimiento es más rápido y resulta ser que entonces se disipa lo que estaba Lo que estaba perturbando, lo que estaba molestando Ahí es donde yo elijo, elijo el, el, el cielo Cuando voy al, al atrás, al pasado A estar recreando un pasado que molesta Estoy eligiendo el infierno No es que la vida me lo está poniendo, es que yo estoy eligiendo Todo es elección Entonces vamos a trabajar a favor nuestro y elijamos adecuadamente lo que nos hace feliz Lo que nos da la paz Lo que es ecológico para mi vida Y no es yo me arranco el pasado O le echo tierra y no recuerdo No, no, es sanar Porque las emociones calladas Siempre afectan nuestros órganos Nuestras Nuestros comportamientos Se vuelven en esos dolores callados Entonces Estar en contacto con nosotros mismos Desde Pensamiento Desde la palabra Desde el accionar Desde el sentir Esas cuatro Cuatro palabras claves Que nos hacen entender Que no somos solamente Un cuerpo Sino que tenemos un cuerpo este, mental, en nuestro, nuestra mente. Tenemos que bendecir nuestra salud mental. Bendecir nuestras acciones, lo que hago, hacerlo coherente con lo que digo y además con lo que siento. Y yo digo que ahí está la brújula, como les decía inicialmente, ese contacto no perderme el contacto cuando yo estoy en contacto estoy viviendo en el presente cuando te veas conectada en una emoción negativa de ir y rabi entonces qué estaba pensando en ese momento ah, estoy en el pasado, es que ya ayer fue pasado y de esa manera podemos aplicar lo que estamos realizando con el reto de crear el hábito de bendecir hoy Heidi Elige crear el, el hábito de bendecir. Yo, Heidi, elijo crear el hábito de bendecir. Viajo con el equipaje ligero, sin molestias hacia los demás, que a la vez me generan molestias a mí mismo Resulta ser que a veces, cuando hay enojo ira hacia otras personas, la otra persona está tranquila. Y soy yo la que cargo el enojo. Entonces, quien lleva el peso soy yo. Caminemos por la vida ligeros. Ligeros. Asumimos el compromiso personal, porque no es conmigo. Que me ha pasado que la gente me dice, oye Heidi, disculpa, hoy no lo hice o no pude hacer los 21 días la disculpa no es conmigo es un regalo es un regalo personal y qué satisfacción da cuando te disciplinas la disciplina genera un gozo un gozo del alma estoy feliz desde mi alma cuando con constancia con perseverancia con decisión puedo ir mejorándome tomo lo que me sirve y lo que no lo desecho para eso está el discernimiento continúo Pierre Praderman sugiere un ejercicio que lo aplica en sus talleres de desarrollo personal él dice que después de un diálogo profundo sobre el pasado, sobre el arte del desprendimiento y el desaferrarse, sobre el perdón, cada uno de los participantes recibe una bolsa de plástico como las que se usan para basura y se van a buscar una piedra grande o varias más pequeñas que representan algunas cosas de su pasado con las que quieren acabar. Un resentimiento, un rencor profundo, un remordimiento, un resquemor. En el taller, Pierre prader -Van lo llama banda de las cuatro R's, aludiendo también a los cuatro acólitos chinos de Mao Zedong. Luego cada uno se va por el campo con el saco a la espalda durante aproximadamente unos 20 minutos. Como generalmente ese ejercicio lo realizan en la montaña, los caminos son escarpados. La consigna es muy sencilla. Constatar que somos nosotros los que sostenemos el saco, no el saco que está pegado a nosotros. Y que en cualquier momento la persona afectada puede dejar la piedra o las piedras. Con una sola excepción, desde que Pierre prader van empezó a hacer este ejercicio... Todos los participantes han dejado siempre sus piedras. Algunos conocieron momentos de liberación muy fuertes, muy intensos, al constatar que podían optar por seguir arrastrando un pasado muy pesado o por dejarlo a la orilla del camino. La persona que conservó su pesada piedra la primera vez repitió tres años más el taller y entonces sí pudo abandonarla. Hay que dar tiempo al tiempo, como suele decirse, o sea, dar tiempo a la conciencia para que despierte. Este fragmento final en la reflexión de Pierre hermano es maravilloso. ¿Cuántas veces decimos darle tiempo al tiempo? cuando vemos a algún hermano, algún, alguna persona atravesando una circunstancia y lo primero que se te ocurre decirle es eso a mí me pasaba desde el inconsciente le decía tranquila, dale el tiempo al tiempo hoy ya yo sé qué significa eso tiene un contenido grande no es este tiempo lineal en el que vivimos. Es en el proceso que la persona puede estar experimentando el nivel de conciencia para ese momento que, que va a tener. O el que tiene la va a llevar tiempo al tiempo. Entonces el proceso que tiene la va a llevar a subir un escalón. Algunos le llaman escalón, otros le llaman salto, quantum de conciencia. Es maravilloso. Y el ejemplo lo coloca el Señor que no quería soltar la piedra. Y es un ejercicio, ni siquiera es que realmente está, pero está tan arraigado en la mente de esa persona o estaba tan arraigado en la mente de esa persona que no quería soltar la piedra. Ya la piedra ya la llevaba identificada. ¿Qué era? Puede parecer muy sencillo, pero es un proceso. Un proceso. Es darse permisos. No es obligarse a hacer las cosas. Es que cuando tomo conciencia, me doy cuenta que si yo libero al otro a través del perdón, estoy liberando realmente a mí. Si nos vamos al, a la parte espiritual, somos uno. Entonces, si te libero a ti, me libero yo. Pero también desde el mundo de las formas, si yo perdono, entonces aligero mi equipaje, aligero mi transitar por la vida. Pierre pregunta, ¿por qué no haces tú este mismo ejercicio? Tú solo en medio de la naturaleza. Está muy cargado de fuerza. Busca preferentemente un terreno accidentado por el que tengas que trepar. Inténtalo. No cuesta nada. Vale la pena. porque llevar la carga titulada pasado? ¿Por el camino ascendente del descubrimiento espiritual? De alguna manera podrían decirse... Que en el nivel espiritual nuestro único pasado es nuestra unidad presente con el amor divino. Y mediante nuestras creencias y actitudes vamos creando nuestro futuro con tanta seguridad como mantenemos o abandonamos el pasado. Por eso esperar el bien y bendecir cada jornada al despertar es una de las reglas más importantes para vivir. Ya que la energía positiva creada por nuestras bendiciones no puede por menos que devolvernos el bien, atraer el bien. Del mismo modo que la energía negativa creada por el miedo atrae con mucha frecuencia la cosa que tememos. Ahí está otra cosa. Nos creemos el genio. Los profetas del desastre y qué gozo y qué placer sentimos cuando decimos yo te lo dije o pues yo te lo había dicho quién está hablando allí la vocecita perniciosa ego porque en vez de crear desde el miedo te das el permiso te das esa maravillosa oportunidad de crear lo que quieres en sintonía con lo que sientes es que si elijo bendiciones recibo bendiciones y si elijo desde el miedo atraeré lo mismo el universo no entiende de si está bien o no está bien, de si queremos o no queremos. Él sencillamente cumple. Si elijo el bien, estaría atrayendo el bien. Si elijo ser una persona que crea bendiciones en su vida, atraeré Bendiciones. Y allí está en funcionamiento la ley de la atracción. Ella no sabe de bueno ni malo. Ella sencillamente cumple tus deseos. Ser coherente con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que sentimos. Con lo que decimos, siendo coherentes, estaremos impregnando lo que realmente queremos que nos devuelva la vida. Apliquemos esa ley física universal, que es la ley de la atracción, para nuestro beneficio, como siendo consciente de lo que pienso. Digo, hago y siento Dice Pierre Praderban que algunos lectores protestarán diciendo Es muy bonito decir a unos lectores occidentales privilegiados que existe una ley de armonía universal Pero, ¿qué es de ella cuando hay poblaciones enteras que viven en condiciones espantosas de pobreza? No son víctimas de unas condiciones totalmente fuera de su esfera de influencia ¿Quién es capaz de hablar de pruebas que son bendiciones a una persona que padece hambre? Son cuestiones difíciles que un libro sobre espiritualidad no puede eludir, sobre todo si sostiene que existen leyes espirituales universales, aplicables por tanto en todo momento, sean cuales fueran las circunstancias. Sin embargo, hay determinadas personas que, o determinados grupos que pasan hambre y han optado por ver las pruebas como bendiciones ocultas y cuando constatan que no necesitan verse como víctimas les han ocurrido cosas sorprendentes Esto es clave Es maravilloso Atentos con esto es, Sigue siendo elección Hace unos 10 años Emprendí un viaje de 14.000 kilómetros a través de más de 100 aldeas de África Tropical y hablé con 1.300 campesinos y campesinas de lo que hacían para ayudarse. Mi intención era, de, era escribir un libro sobre los movimientos campesinos de base. Lo publiqué con el título Una África en Marcha. Hablando de los inmensos desafíos, que habían superado en los últimos años un líder campesino del Senegal me decía la desgracia mueve a la innovación fueron las mismas dificultades las que hicieron surgir las iniciativas campesinas incluso esas dificultades fueron buena cosa porque sin ellas dormiríamos todavía en los brazos de la dependencia en la región de Dogan y Beret en la zona Dogon, una región de Mali tremendamente azotada por el hambre en los años 80, en una aldea donde la mayor parte de las familias solo hacían una comida al día, un jefe de aldea llamado Dondo peleaba. Me hablaba de una nueva técnica antierosiva, que consistía en construir pequeños diques de piedra que atravesaban los campos para impedir la erosión. En un momento de la conversación exclamó, cuando había abundancia, cada cual trabajaba solo para sí. La sequía nos ha llevado a construir estos diques en nuestros campos. También hemos descubierto plantas que crecen más rápidamente. Antes no cultivábamos alubias, ahora se han convertido en nuestro mayor cultivo alimenticio. El hambre se ha convertido en un maestro que nos ha enseñado a inventar, a reflexionar. Cuando Dondo peleaba, dijo que el hambre se había convertido en un maestro. Dijo con otras palabras, que la vida es una escuela, y el universo un laboratorio pedagógico, y que no hay ningún sufrimiento sin sentido para quien desea progresar. Con esta Historia de Pierre Pradervan. Cerramos este maravilloso día En reflexión Apropiándonos De lo que nos sirve Lo que me va a permitir Caminar El trayecto de la vida Más ligero O más ligera Gracias, gracias, gracias por estar aquí y ahora.